Hola, hola Géminis, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli, me encanta que estés aquí ya. El día de hoy vamos a tener tu lectura, Géminis, vamos a ver qué es lo que está sucediendo contigo, cómo te estás sintiendo en este mes de febrero y cuáles son las soluciones para que tú puedas seguir evolucionando, para que sigas creciendo, por lo que vamos a pedirle a tus guías espirituales a Dios, a los ángeles, arcángeles, seres de luz que estén aquí acompañándonos para que, Puedes recibir los mensajes sobre aquellas preguntas que has estado solicitando, aquello que te va a dar paz, aquello que te va a dar guía para que tú sigas evolucionando. Y bueno, agradecemos desde ya a los guías espirituales que nos van a estar acompañando y que están aquí presentes con nosotros, por lo que nos hace sentir un poquito más en paz toda su guía, toda su toda su luz. Entonces, muy bien, Géminis, vamos a iniciar. Esta es la carta central del mes de febrero, que es lo que te está pidiendo la energía de este mes, cuáles son las situaciones que actualmente estás viviendo, ok, vamos a seguir barajeando. Eh, te agradezco muchísimo que estés aquí en el canal, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que escribas tus comentarios a todo que seas parte de la comunidad y que puedas incluir todo aquello que te guste y todo aquello que no te guste también, para que entonces seas partícipe de todos los regalos que están por enviarte a través también de este canal. Te invito a las demás conferencias. Te voy a estar poniendo también un link dependiendo de tu tirada, de qué conferencia, de qué tema o de qué meditación requieres realizar este mes de febrero para que entonces... Puedas dar este seguimiento a tu evolución cada mes. Te recuerdo también que voy a estar subiendo eh, guías, guías, meditaciones, tarots, oráculos, para que estés súper, súper atento. Entonces, bueno, esta es la energía. ¿Cuáles son las soluciones que te está diciendo tu energía para que entonces tú puedas llevar a cabo todo esto con la guía de los de la divinidad. Ok, tu carta central te está diciendo congelación. Congelación, ¿qué dice? Aquí, como ves, hay un leoncito que tiene todo el poder, toda la habilidad, pero está cansado. Hay como una energía de invierno, una energía de descansar, ya comió, ya, ya hizo muchísimas actividades, ya llevó a cabo, es decir... Ya hasta avanzó mucho más rápido de lo que otras energías podrían estar avanzando y te piden que descanses, que seas más observador, observadora Géminis, que puedas estar en contacto contigo mismo como que estuvieras hibernando, estás contigo, ¿ok? A ver, fíjate aquí que te menciona. El desierto seco está boca abajo, que quiere decir que aquella persona por la que tú probablemente puedas estar preguntando en esta tirada, aquella persona que está rondando en tus pensamientos, te están diciendo que en este momento no te puede ofrecer aquello que tú estás queriendo. Por más, si la ponemos al derecho, sería una mujer que va, que ve a los cielos, aquí hay un ave, ve a los cielos, todo está muy despejado, sin embargo, está caminando. A, en este desierto seco como si no hubiera nada salvo hasta después de un tiempo que puede encontrar esta naturaleza entonces ahorita tú puedes seguir caminando y caminando a lo largo del mes de febrero pero te vas a desgastar te están pidiendo, acuérdate que no todo depende de ti Géminis tienes una energía muy fuerte, muy vivaz, con, mucho, con mucha luz pero hay momentos en los que las otras energías no tienen esa misma claridad que tú tienes, por lo tanto, pues te invitan a que descanses, a que estés en un amor propio, a que empieces a observarte con mayor claridad, con mayor eh, apapacho hacia ti porque si no vas a estar caminando y caminando y caminando y te vas a estar desgastando ¿qué significa caminar y caminar? significa que estarías como manteniendo una relación o una comunicación con una o más personas y no estarías recibiendo el resultado que tú quieres entonces para que no te entre la frustración para que no te entre el hartazgo para que no te entren pensamientos respecto a los demás de que no te quieren, de que no te están haciendo caso te invitan a que generes este descanso ¿Ok? En este descanso no es que no vayas a hacer nada, es que vas a estar contigo mismo, contigo misma, porque ahorita la otra persona no te puede ofrecer eso que tú tanto estás anhelando, ¿ok? Si tú deseas continuar con todo esto, ¿qué va a suceder en la energía de febrero? Pues van a haber duendes, ¿qué son los duendes? Pensamientos negativos de baja vibración que te van a estar diciendo... Que estás mal, que le intentas de una u otra manera, que te desgastes, es como si estuvieras queriendo forzar las cosas, aquí hay luz aquella energía maravillosa que te dicen que después de un rato, probablemente a finales de febrero, vayas a encontrar la claridad y la luz de esta situación, pero por el momento te encuentras inmersa en esta energía en la que está habiendo mucho cansancio y mucho desgaste mental. Entonces, acuérdate que en la vida hay una frase, lo voy a usar, voy a, estar, voy a sonar muy pocha, pero es don't seek, don't search y don't knock. En español significa no busques... No empiezas a forzar las cosas, no quieras como abrir la puerta a fuerza, porque hay energías que todavía no están listas. Acuérdate que todos en la vida tenemos un proceso de evolución. Entonces, bueno, ¿qué más te están diciendo? Si tú en ese momento deseas, empiezas a hacerle caso a la energía que te está diciendo el oráculo de sabiduría, si tú empiezas a hacerle caso a tu alma y no a tu mente, entonces viene a finales de febrero el vuelo el vuelo como la carta lo, lo te lo proyecta, te lo menciona, pues vas a poder estar volando por encima del laberinto en el que tú habías estado, vas a poder estar en contacto con lo que si sí eres, con la esencia, con los colores de la vida, con este arco iris maravilloso, en lugar de estar atrapada en esta energía que no te estaba conviniendo en ese momento. Entonces se te invita a que final a que... Empiezas a realizar esto y no esto para que a finales de febrero tú puedas sentir esto, para que puedas sentir la libertad de tus alas, para que puedas volar. Entonces, si va a estar la energía... Eh, si tú quieres forzarla y si tú quieres que las cosas resulten como tú quieres, acuérdate que los, los tiempos son perfectos y las cosas no dependen únicamente de nosotros, también hay más personas dentro de este gran rompecabezas que tienen sus procesos de evolución y que hay momentos en los que hay que esperar, pero esta espera no te están diciendo que va a ser negativa, esta espera es con luz, esta espera es porque eh, requieres un descanso, apapáchate, vea un masaje, empieza a alimentarte como a ti tanto te encanta para que puedas observar después que únicamente era un laberinto y no era la verdad de las cosas. Tu realidad te está diciendo esto, la realidad son las interpretaciones, pero la verdad te está diciendo que vas a volar muy pronto y que es importante que tú empieces a conectar con esto. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones si es que tú quieres llevarlas a cabo? Este es el Palacio Dorado. El Palacio Dorado tiene que ver con lo material, con lo tangible. Te sale la Laguna Sagrada, el Palacio Dorado, detalles y detalles. Entonces, ¿qué te está diciendo? Fíjate, aquí en el Palacio Dorado, literal, es dorado, como lo estás viendo. El dorado tiene que ver con el oro con la luz, con lo material, con lo hermoso que es la vida. Entonces, vas a estar teniendo mucha abundancia económica, mucha gente se va a estar acercando a ti, mucha abundancia de amor, mucha abundancia de oportunidades, posibilidades creativas para que realices en tu trabajo, si no estás en trabajo, posibilidades creativas para que estés llevando a cabo con más personas puedes ir a talleres, a cursos, a eventos, se te van a estar abriendo todas estas oportunidades. Entonces vas a estar en abundancia total, no es necesario que te vayas a la energía de los duendes para que una o más personas hagan lo que tú estás queriendo en ese momento porque ellos no están listos. Tú en este momento ya lo estás, entonces empieza a enfocarte en el Palacio Dorado Mientras estás descansando, imagínate, descansas en un palacio dorado, descansas y te apapachas, eh, comiendo cosas deliciosas, oliendo o, o a lugares maravillosos. Por eso te decía, no tienes que quedarte quieta, no significa que vas a estar en el frío, significa que vas a estar en espacios maravillosos, y que no te estés enfocando en estar apresurando a otras almas que en este momento no están listas, no por eso bajes tu vibración, elévalo, la Laguna Sagrada tiene que ver con la sabiduría, aquí están las hadas, los ángeles, arcángeles, seres de luz que están empapándote, aquí estás tú. Ajá, que están empapándote en este río, fluyendo. Es importante que empieces a fluir. Si te cuesta trabajo, puedes hablar directamente con Dios y le puedes pedir que te esté apoyando el Espíritu Santo, que te esté apoyando en tu crecimiento. Van a ver detalles, detalles... ¿Qué son los detalles? Algunas situaciones que te puedan estar pidiendo, por ejemplo, en contratos, en, en algunos papeles, en algunos documentos que otras personitas te estén pidiendo y que no por eso necesariamente tienes que estar bajando tu vibración. Tú te vas a estar enfocando, sí, en observar los detalles sin tener que estarte metiendo en todo ese ego que muchas personas quieren que tú entres, pues porque a lo mejor quieren discutir, porque a lo mejor quieren que tú te eh, bajes tu vibración. Acuérdate que el ego tiene varias sutilezas, entre ellas anda la envidia, entre ellas anda el orgullo, entonces estas personas que están viviendo energía, de sombra, las sombras son aquellos procesos que todavía no han sanado, pero que ahora con la luna llena están justo listos para empezar a verlos, entonces muchas personas que va a pasar, probablemente se estén enojados, se estén tensos, eh, tú solamente enfócate en tu palacio dorado, sintiendo, fluyendo, descansando... Observa así los detalles para que el día de mañana, cuando termine febrero, no te metas en alguna situación, porque es probable que te estén poniendo algunas situaciones para que tú estés como. como intent ellos están intentando eh, como ponerte de algún modo el pie para que. No, por, no porque sean personas eh, malas, pero sí están en una energía negativa. Por lo tanto, tú tienes que observar esto con mayor atención para que no te metas en ningún problema el día de mañana. Y bueno, te puedas seguir enfocando en seguir disfrutando todo este mes de febrero. Acuérdate, y lo más importante es esta carta. En varias de las tiradas ya ha estado saliendo este tema de los duendes. Los duendes tienen que ver con los pensamientos de baja vibración que surgen que empiezan ahí en nuestra cabecita como haciéndonos ruido, ruido, ruido. Entonces eh, me parece que está saliendo mucho por la energía de mercurio retrógrado, por la energía de la luna llena, muchas de las sombras en cada una de las almas que requieren ser sanadas. Pero acuérdate, no porque las personas estén siendo así es porque la vida tiene que ser así lo más importante es que tú empieces a enfocarte con tu vibración más elevada para que puedas seguir manifestando este palacio dorado, ¿sale? Entonces, te invito a que te suscribas, te invito a que si te resonó esta lectura me escribas tus comentarios, te voy a poner también en la descripción del video te voy a poner una meditación, un ejercicio para que tú puedas realizar a lo largo de este mes para que puedas seguir evolucionando, seguir creciendo, y además te recuerdo que voy a estar subiendo las tiradas del oráculo del mes de la